¡Buena, pues Miki! Ajá. ¡Buena, San es Francisco! ¡Aguanto el G, tu sí! Ocho ruquitas, pues. Ajá. por! ¡Ajá! ¡Una, por carero! ¡Que no me lo bajáis un poquito y dejo una entrega gratuita a la teletón! ¡Ajá! <risa> ¡Oh, está bien! ¡Te lo bajaré o a sea, a tarugas! ¡Una, soy cagado, huevo! Me gusta más de Barney, pero está bueno. Me gustó la parte que dice carero, o sea, que cobra caro. Como tu mamá, la pu... ¡Oye, Fer! ¡Mira! ¡Es Don Francisco! ¡Buena, pues, finia! ¡Tenis tu sí! <risa> Claro, don Francisco, cierto? ¿cuánto quiere? Quiero 5G hey, a cuatro lugares, de los sí. a ventana de dos. Claro, don Francisco, ¿quién quiere? ¡Está en el abuelo! Explotó este meme Don Francisco, pero bueno, de chistoso me da risas. Este me dio más risa que el anterior. Hey, muchachos, gracias por estar en este video. Se agradece un montón. Eh, nos vemos en el próximo, así que estén atentos. Únense al Instagram y TikTok. Unense al Discord para aparecer las nuevas dinámicas. Y comenten que sirve para el algoritmo. Y suscríbanse. Y compartan el video. Y dale like porque eso ayuda al algoritmo. Y. ¡Ah!